¡Añuelo! <risa> ¡Yo no puedo ver esto! <risa> <risa> Hola, yo soy Valen. Yo soy Sofi. Hoy tenemos la reacción a una pareja que para este canal ha sido sumamente importante y... ¡Tan linda pareja! Hermosísima, ¿no? Muy, muy. La verdad que fue un hallazgo. Totalmente. Así que gracias a todas las personas que nos pidieron que reaccionemos. Tenemos tres reacciones que ya les vamos a contar un poquito más. Pero antes, suscríbanse al canal, prendan la campanita. Eh, es muy importante que activen las notificaciones porque de esa manera es la manera en la que su celular les avisa que subimos un video y les juro que subimos tantas cosas por semana y hacemos tantas cosas que lo tienen que activar ¿okay? Su celu, su móvil, su el aparatito Porque el celu... celular se dice en Argentina Bueno, no sé ¿qué Su móvil, yo? su móvil Su teléfono Exacto Exacto Y también te vas a hacer miembro del canal, ¿verdad amor? Así es, tenés tres tipos de membresías Que pasan diferentes cosas Eso nos ayuda a nosotras un montón A poder seguir produciendo contenido de calidad Invirtiendo en todas las cosas que hay que invertir Cuando uno tiene un canal de YouTube Y el contenido siempre va a ser gratuito Así que es algo que los agradecemos mucho A las personas que nos ayudan a poder seguir continuando Exacto Exacto y muchas gracias de verdad por todo lo que nos dan sí. estamos muy muy contentas y muy agradecidas y bueno hoy es un día muy especial porque es el final de Flaviera y para nosotras se hayan podido mostrar esta pareja primero en principal me parece amor pero ¿por, no qué? Sé... por qué a ver, por eso es pero que... primero sí. para te digo este sí. no te parece que el tema de la edad fue amo algo... amo y voy a hablar de mí yo la verdad que tengo un tema con la edad sí. propio y estoy saliendo de mi closet de la edad sí y estoy aprendiendo un montón y quiero decir que para mí ver esta pareja fue sublime espectacular porque yo tenía este prejuicio con que sí pero claro exacto como que mostraron la sexualidad femenina la sexualidad Increíble. entre dos mujeres no siendo niñas de 20 o adolescentes de 18 o incluso jóvenes de 30 sino que fue como una una cosa más 45 más 50 que mostró un montón de cosas que le pasan a personas o a mujeres que vive que ya vivieron una vida por un lado tenemos a una mujer lesbiana declarada abierta a y Javiera por otro lado, nuestra querida Javiera nuestra querida Javiera Ingrid Cruz Ay, Ingrid, Ingrid Cruz. Cruz, toro. Que acá les vamos a dejar también, les hicimos un sequema. O sea, a ambas actrices, porque pasaron por este canal también. Ha sido un honor tan grande. Incluso que Ingrid, Vamos a hacer una cosa. Acá va a estar el de Ingrid y en un rato voy a hacer así, va a estar el de, el de Patricia. Dale. Ingrid nos contó que ella mostró nuestros videos para crear los personajes. Y eso fue muy grosso. Y hoy vamos a estar reaccionando a su boda. Yo la verdad que no la vi para nada. Sophie sí la vio a la Yo boda. Yo la vi y, y no garantizo que llore. Que no llores. Que no llore. No garantizo que no llore. No garantizo que no llore. qué pasa? Que llegamos a diciembre así Mi amorcito está ¿Bomas? como Nada más Está cansada Está cansada I need vacations Y bueno, muy bien Otra cosa de la pareja Que a mí me encantó Fue lo hermoso que Que pudimos ver De estas actrices Cómo contaron la historia A mí sí. De las cosas que más me gustó Fue el cuidado que tuvieron El amor Y sabiendo bastante la historia Porque ellas después cuentan Cómo fueron contando La historia de ellas De cada una Su vida El que hayan podido plasmar Toda su experiencia No solo actoral Sino de vida Dentro de estos personajes la verdad que fue extremadamente hermoso No sé aparte de verlas plasmar generaron unas escenas con un nivel de profundidad único como, como si prácticamente la cámara no estuviera y nosotros estuviéramos viendo como una pareja tener sus historias o sea total. por así decirlo total eso totalmente de acuerdo sí. como que rompieron eso no sí, como Se sí, nos nos hicieron sentir ahí adentro mal y me parece que nunca vi tanta sexualidad y tanta cosa sexy en una pareja bueno esto que dice Sofi sí, muy sí, mi amor yo quedé sorprendida, igual gracias chicos. y ahora sí, Patricia acá, vayan a ver la, el se quema que hicimos a Patricia y bueno, y más adelante vamos a estar poniendo la tarjetita de los reaccionando, exacto vamos a ir poniendo al, a través de todo el video las tarjetas de los reaccionando, ¿no te parece? que tenemos tres, me reparece para quienes no lo vieron, los van a poder ir viendo en las tarjetas de arriba y bueno, llegó la hora de reaccionar este último video reacción a Flaviera me da, me da nostalgia, a mí decir. también, me angustia, voy a buscar el los cuarto, auriculares cuarto y último video, angustia Yeah porque es una pareja como es como, que es mucho. como ver fue el muy final sorpresivo. de Friends, fue es muy como sorpresivo. ver el final de Friends, viste, te genera esa angustia. Total, ¿no te pareció que, que fue una gran sorpresa? Como que orgullosa que en Sudamérica, en eh, Chile sobre todo, en Chile estén sí. pasando estas cosas y muestren estas cosas. Me encanta. Tenemos que ir también a Chile a reaccionar con ellas. Vamos a ir a ver escena. Para que, que reaccionen las escenas con nosotras. Sí, por favor, vamos a hacerlo. La ¿Lo campaña, que hay mejor. que hacer una campaña. Hagámoslo, I mean. Eh, voy a llorar Pipi hoy. No sé. Bueno, no no sé, no no sé si llorar, pero, pero me voy a emocionar. Te vas a emocionar, te bueno. va a movilizar. Arranca la boda, la serie es Demente. La pareja es Flaviera, Flavia y Javiera, nuestras queridísimas chilenas. One hour later. Sí. Ya, eso, ya ese violín ya ese violín. Me entra por acá el sí, pecho sí, y me será. está abriendo el plexo para terminar de llorar mira qué bonita la pileta todo eso mm. me encanta porque también en sí en Luimelia también en hay Luimelia también había una pileta Por favor, amor Me gusta que es todas las eh, la jueza mujer Las violinistas mujeres Me La encanta. chelista mujer Amo <ríe> Mira cómo se miran esas dos Son hermosas Estoy llorando ¿No te sí, Ya arrancaste, ¿no? Vos viste que en nuestro casamiento yo no lo puedo ni ver porque no. lloro O sea, no lo veo porque sí. lloro Me pasa lo mismo Ay, mi sol esos violines... Terribles, es ¿no? Me están desnucando. Ay, yo le está dando un golpe gusta porque ella está contenta y con todo lo que le costó, y todo lo que, lo le, que costó le costó a Flavia. Y lo que le costó a Flavia llegar hasta ahí. O sea, ahora se me vienen a la cabeza todos los momentos. O sea, siento como que estoy hablando de amigas. <risa> amigas mías. Pero, tipo, todos los momentos donde se tuvieron que esconder, donde tuvo que pasar por todo lo que pasó con su marido, el momento en el que las descubrieron, todo lo que fue pasando, todos los prejuicios que tuvo que incluso derribar Flavia para llegar a este momento. Y ahí está. Y esto es importante porque hay tantas personas en el mundo que están pasando lo que lo que le pasó a Flavia que le, que muestren un final feliz y que no muestren a las lesbianas pasándola mal o a la pareja de mujeres que termina todo para el culo tienen que, que ir del país a vivir otro escondarse es hermoso y ahí las amos bueno sigamos perdón ay, ahí está la hija me deformo la hija. Tranquilo. No puedo creer, ya arrancamos y no van ni 40 segundos. Ay, Javiera está re orgullosa, ¿viste? La Javiera. Te amamos la Javiera. El jefe de la brigada. El loto. Soy jefe de la brigada. Ay Dios. A mí violín y casamiento me hace llorar, boludo. Boda y violín. Boda y violín. Ay, oh, jefe de la brigada, está muy emocionado. <risa> <risa> A mí hace mucho que no te veo así. No, es como su papá, pero no es sí, su papá. Es como su primo, su hermano. Su claro, hermano. ¿Entendés? Sí. sí, sí, sí. como la mira me encanta oh. mira las que bonitas por Dios no hay texto no sé si te diste cuenta sí, que no hay texto y yo estoy desnucada <risa> traemos un pañuelo ¿Dónde está mi carinina? Yo no puedo ver esto me Estoy llorando doble porque se termina Yo quiero un spin-off, a mí no me jodan Quiero un spin-off la hija, la hija está contenta es el, el family friendly el. ay mira como le agarro la cara <ríe> lindas, que actrices que son como las quiero, las queremos, te imaginas yo reaccionando con ellas viendo el casamiento y llorando así <ríe> bueno, Ingrid o Patti no están se viendo? asusten si ¿Sí están no viendo se... No se asusten, estoy bien. <risa> es fin de año, estoy cansada, nada más que eso. <risa> Están terminando la novela, ¿entendés? Sí. No puedo, mi amor, es muy emocionante. Hola, India. ¡Qué maldita! ¡Qué maldita! ¡Qué maldita! Están todos re felices por ella. Yo no puedo más. Están muy... Tu vestido era muy parecido al de. Traigo lo muestro. Tu vestido era muy parecido al de Flavia. Lo tengo que decir. Lo tenés que decir. Yo no lo quise decir. Al principio lo vi y dije ese es mi vestido. <risa> Che, re que nos... Ah, nos, copiaron nos copiaron el, el vestido. No, no esperá, estamos... les muestro. Qué parecido, qué similitud. Parecido, sí parecido, o no. Parecido, sí es parecido. ¡Es igual! Sí, es, sí, es, es parecido, no, no es igual. No es igual porque el de ella está cruzadito acá y el de sí, sí, no. Sí, sí, sí, sí. ¡Felicidad! Ay, tan... ay, no, hija. ¡Mis, Lidl! Va. Gracias por venir, gracias por estar acá Hermanas, Estás hermosa, te felicito Todo lo que te mereces Amo todos los garoncitos, unos dulces hermosos más, ¿No? Sí, sí, hermosos sí, sí, hermosos. Es Mucho más Te amo Ay, Emiliano. <risa> Felicidades Ay, La cuñada Gracias por estar aquí con tu hijo. Qué Ay, con tu hijo la aclaró. Ay. La aclaró, ¿eh? La aclaró. Sí. Ay, mi mamá. Ay, mía, hija hijita. Hijita. mi esposa. Ay, mi mamá. Le orgullosa dijo, de la sí. madre. Ay, mi mamá, le dijo. Ay, mi mamá. ¿Qué? Ay, mis me, amo tanto. Me moviliza contento, sí. Nosotros nos queremos tomar esta abrazo sí. familiar Abrazo a su hija Ven para las madres que tienen hijas Y están queriendo salir del closet Que se puede, se puede a hijos, hijas, hijes muy lindos Que te van a estar amando y abrazando Y felicitando por tu amor y tu felicidad Me van a hacer llorar No encuentro nada más bacán Que tener dos su hijas no. Lo que le dijo a eh. ver. Los varoncitos, estos son unas cosas hermosas. ¿Sí, me sí. encanta. <risa> no, no, no. La amo, la amo. We love her. Te amo. No, no, no, mira, mira, mira. Mira, mira cómo la mira. Quiero darles las creaciones. Ay, no me quedas un speech pequeño. Sea a todos. Por estar acompañándonos en este momento tan importante momento más importante de mi vida, después de este año... El momento más importante de mi vida. Creo que nos toca. <risa> toca nos toca ser felices. Ay. Nos toca ser felices. Ay, ¿no? Ay, Emocionante. Sí. Por el amor, salud. Por salud. la vida. Mi amor, Salud. No, no, no soy muy buena para los discursos. Sos re buena para todos. Sos buena para todos. Sí, Javiera. La Javiera es buena para todos. Pero gracias, gracias a todos por estar aquí. A, a Ay, compañero, gracias. Y, Increíble, ¿no? Gracias a mi mujer. Cre <risa> con la mujer más hermosa del planeta. <risa> Gracias por escogerme, te amo. Salud. Gracias por escogerme, te amo, postdata. Postdata, la firma. La Javiera. La Javiera. <risa> es una guacha. ¡Salud! Oh, ¡Salud! ¡Ay, ¡Oye, la foto! ¡La foto! ¡La, puedo, la foto! ¡Ay, <risa> <risa> ¡Ay, <risa> no! Le... El grano, se un grano. ¿Y Mateo? No, desapareció Pésimo. Mateo. Muy mal gusto ese chiste final, debo decirlo. ¿No es un chiste? Mateo, sí. Mateo ¿dónde está Mateo? No, nah, apareció Mateo. Poné play. No, a la foto, a la foto. Ah, Ahí está Mateo. Llegaron la ¿sí? Un, dos, tres. ¡Que viva el amor! Importante el texto que va a aparecer en este momento. Ay. En algún momento. Muy pronto, muy pronto, <risa> muy pronto. Entonces, el maltrato, el abuso y la violencia se esconden cobardemente detrás de los vínculos y en quienes menos pensamos. Más de mil niños han desaparecido en Chile en los últimos 10 años. La ficción nos ayuda a sacar de las sombras temas que merecen estar en la luz. Cuidemos a nuestros hijos. Bueno, sí, totalmente. Qué bueno que haya series que ponen a la luz un montón de cosas, ¿verdad? Sí, importantísimas las ficciones para visibilizar. Total. Pero para terminar en una nota increíble, decirles a Flavia y a Javiera, a Ingrid, a Patty, a todas las les fans de Flavia a nivel mundial y estamos muy contentas de que hayan pasado por este canal, haber podido hacer estas cuatro reacciones, haber podido hacer las entrevistas con las actrices, que nos enorgullece mucho cuando hay personajes tan maravillosos, tan increíbles, contados con tanto amor, con tanta responsabilidad y estamos muy, muy felices de que queremos que se siga visibilizando, que se sigan haciendo personajes e historias como estas, ¿no? Así es. Que son tan importantes. Bueno, les amamos y ojalá haya un spin-off de Flaviera. Ojalá. ¿No? Spin-off. Bueno, seguimos. Adiós.